Y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque gente subió a mi tierra, fuerte y sin número, sus dientes, dientes de león, y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como moza vestida de saco por el marido de su juventud. Pereció el presente y la libación de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová hicieron luto. El campo fue destruido, enlutóse la tierra. Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, perdióse el aceite. Confundíos, labradores, aullad, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo». Secóse la vid y pereció la higuera, el granado también, la palma y el manzano. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar. Venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Pregonad ayuno, llamada congregación,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 como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán.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 Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová Dios vuestro? Tocad trompeta en Sion, pregonad ayuno, llamada congregación. Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entra la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová celará su tierra y perdonará su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, y mosto, y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Y haré alejar de vosotros al del Aquilón, y echarélo en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor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 porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las ceras se de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros»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 Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Que el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo,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 por alejarlos de sus términos. He aquí los levantaré yo del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas en la mano de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los Sabeos, nación apartada, porque Jehová ha hablado. Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lleguense, vengan todos los hombres de guerra, haced espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno,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 y Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Mas Judá para siempre será habitada, y Jerusalén en generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no limpié y Jehová morará en Sion.